Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perezas Canarias Irema Curto Kennels. Hoy vamos a hacer, vamos a recordar a, un, a una persona que ya irán viendo en el desarrollo la gran importancia que ha tenido eh, en mi vida en los últimos años, bueno, en muchos años. Eh, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con artículos, en fin, vamos a ir viendo. Esa persona se llama Cirilo Leal Mújica. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, eh, se celebraba una muestra de perros de presa en el Parque Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife. Y yo, por supuesto, fui a ver perros, a saludar a, alguna, a algún que otro amigo. Había quedado con alguien para encontrarnos allí en, el, en la muestra. Saludé a un médico joven, alto, lo, conocí, lo traté bastante. Vivía aquí en el Ravelo, cerca de, de La Esperanza. Eh, él empezó con presas. Y recuerdo que presentó en esa muestra un hijo de Rocote con la hermana. Marquesa y Rocote eran hermanos. La madre de ambos, que eran de la misma camada, ya lo he relatado anteriormente, era una perra bullmastiff traída por Fernando de Lorenzo de Inglaterra, de Londres concretamente. Yo nunca llegué a ver esa bullmastiff, pero sé que fue así. Entonces, nada, fui a ver perros allí, a saludar amigos, a ver, a ver la movida del presa canario, ¿no? Y había bastantes ejemplares. Y en una de esas vino a saludarme Rafael Oropesa, profesor de EGB, eh, y venía con dos jóvenes. Bueno, primero me llamó aparte, y me dijo, mira, que hay aquí una gente que quiere hacer un reportaje sobre el perro de presa canario. Y yo les he dicho que no, que yo no, no domino bien el tema, lo suficiente. Y entonces les he hablado de ti. Entonces, nada, me presentó a estos señores. Eran dos, si no recuerdo mal. De uno no supe más. Y del otro sí, porque era Cirilo Leal Mújica, docente. Autor de obras de teatro, director, conferenciante sobre temas diversos. Él era, es venezolano eh, y me da la impresión, de, o sea, una rama es venezolana y él me parece que si no es hijo, nieto de, de canario, como se le llama en Venezuela a los canarios, isleño. Y no sé si era el padre o el abuelo. Era de La Palma. Bien, luego, hace muchos años, eh, vino a vivir aquí. No sé si vendría con la familia que, que, o a sea, la que pertenecía. No sé si vendría con los padres, no sé. No lo hablé nunca con él, no lo hablamos nunca. Bien, entonces me presenta Cirilo Leal, mújica, y, y me dijo Cirilo que quería hacer un reportaje para Televisión Española en Canarias, porque él trabajaba también en Televisión Española, en Tenerife y mmm, me, me dijo para reunirnos y charlar sobre el tema eh, para ir ya enfocando el posible reportaje. Entonces quedamos para vernos otro día, nos vimos en La Laguna, no sé, no me acuerdo muy bien en los detalles, pero sí que fue así. Entonces él me pidió que, le, que reuniera todos los trabajos que yo tuviera, escritos, fotografías, todo lo que yo tuviera que me pareciera de importancia y para entregárselos a él y para empezar a trabajar, porque él no tenía ni la más remota idea. La idea que tenía era hacer un reportaje sobre el perro de presa canario. Entonces, bueno, pues así lo hicimos y un día nos encontramos, yo me presenté con una carpeta, con artículos de lo que yo venía, había estado publicando a lo largo de los años en el periódico El Día y me imagino yo que trabajos que habría publicado en, el, en la revista El Mundo del Perro, algo de eso. Entonces, nada, empezamos a trabajar, me pareció una persona muy competente, inteligente. Eh, entusiasta muy correcta muy cordial, muy amable total que la relación ya desde un inicio pues eh, desde mi punto de vista era muy, muy buena, muy positiva entonces nada, pues al cabo de un tiempo a falta, ya estaba prácticamente terminado el reportaje, según él me comentó eh, pero hubo cambio de televisión, digo, de director de televisión en... española en Canarias. O sea que el señor, el director que había, pues desapareció y entró uno nuevo de la península, me parece que era. Total que el, pro, el, el reportaje aquel con el, que en el que habíamos puesto tanta ilusión, y me imagino que... Cirilo más ilusión que yo, porque para él era, eso era nuevo y bueno, pues hacer un reportaje, el primer reportaje para Televisión Española, pues tenía su importancia. Pero hubo cambio de director de televisión en Canarias y aquello se quedó en las estanterías solo a falta de sonido. Entonces él intentó mmm, que seguir adelante con él, pero dijeron que no, que no, que no. Y como ese reportaje se quedaron otras cosas pendientes y, y bueno, pues allí quedó la cosa y, y punto, no hubo más. Entonces en una de esas me dice Cirilo, mira, ya que no podemos seguir con el reportaje, yo te sugiero, me dijo más o menos así, en esos términos, haz un libro. Y a mí me pilló de sorpresa, digo le dije yo, ¿un libro? ¿Cómo hago un libro? Dice, sí hombre, tienes mucho material para hacer un libro sobre el perro de presa canario. Y yo le respondí, no, lo que tengo yo son artículos publicados en el periódico El Día y otras cosas, pero que eso no... Dice, piénsalo y a ver qué es lo que haces pues así pasan los meses, no recuerdo cuántos meses, no sé si un año o un año y pico, y en un invierno, un invierno frío, húmedo en esta zona, cuando se mete el invierno donde yo vivo, esta zona de la laguna, la esperanza, todo esto por aquí, es bastante húmedo en invierno, y ese invierno hacía un frío tremendo, una humedad tremenda, entonces yo cogí en mis manos el maletín de de la máquina de escribir, esta, Olivetti Lettera, venía en su maletín. Me senté en una mesa y, bueno, mi mente estaba pues prácticamente en blanco. No tenía nada realmente decidido cómo iba a ser. Pero digo, bueno, vamos a ver. Entonces empecé a poner, cogiendo mis artículos, yo ya había publicado el nombre de Canaria, de dónde podía venir el nombre de Canaria porque sobre esos ya se venía especula, especulando desde hacía siglos. Entonces empecé, nombre de Canaria, el índice, luego el perro en el culto y en el mito de los guanches, basándome también en un trabajo que publiqué, eh, mmm, donde aportaba yo... Mmm, del libro Los guanches de Luis Diego Guscoy, eh, al que yo había conocido y había tratado con él, que era un hombre que no era arqueólogo de profesión, era maestro nacional, lo que se llamaba en aquella época, eh, hoy en día profesor de GB, pero él ejercía como arqueólogo, él hizo muchos tra mucho trabajo y era el director del Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, el perro en el mito y en el culto de los guanches, capítulo siguiente, el perro de los aborígenes canarios, el otro capítulo, el perro de los conquistadores de Canarias. Bueno, y así se fue elaborando el índice y una vez que yo tuve ya el índice delante de mis narices, pensé. Pues sí, lo tenía razón. Ya tengo el libro. El nombre de Canaria. El perro en el mito y en el culto de los guanches. Los perros de los aborígenes. Canarios. Los perros de los conquistadores y colonos de Canarias. Los perros en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas. Claro. Todo eso ya lo había tocado yo, que era el material que yo le había presentado, le había entregado a Cirilo. ¿no? Luego, segunda parte. Seguí. Origen del perro de presa canario moderno, que yo había escrito sobre eso. Eh, los perros de presa canarios. Luego, comentario a perros de presa canarios. El culto, perdón, el club español del perro de presa canario y algunos recuerdos y así sucesivamente ahí está en el libro lo pueden encontrar en mi página web el libro que se puede descargar total que hice el libro sobre el perro de presa canario gracias a Cirilo Leal Mújica Si Rafael Oropesa No me presenta A esos dos jóvenes Uno de ellos Cirilo El otro señor no me acuerdo Ni el nombre ni si lo veo no sé quién es Cirilo sí porque hace poco ha estado hablando Por teléfono con él eh, Pues qué quieren que les diga No hubiese habido libro Todo hubiese sido en mi vida Como criador como teórico, pues totalmente distinto. O sea, planteárselo ahora tampoco tiene mucho sentido, pero que no hubiese sido totalmente distinto, sin duda, sin lugar a dudas. Eh, eso hizo que Manuel Curtó, quien les habla, publicara el libro y luego pues aparecieran nuevos artículos algunas conferencias que se me invitaron porque el libro me lanzó me lanzó, o sea, la proyección que a mí me dio el libro fue muy importante luego, pues con un préstamo como ya he comentado y escrito de 1.700.000 pesetas publiqué 2.000 ejemplares eh, vendí los que pude por mi cuenta, aquí en Canarias, visitando amigos, para yo. yo, mi máxima preocupación entonces era poder pagar el préstamo en un año, el millón setecientas mil pesetas, y yo me lo veía complicado, pero bueno. Entonces, libros que mandé también, porque lo, lo puse en el periódico, la revista El Mundo del Perro, y eso pues, claro, hizo que mucha gente se dirigiera a mí, me pidiera el libro y se lo mandábamos con reembolso, para el extranjero también salieron algunos. Para Europa. Y, y la distribución, como ya he dicho en algún vídeo, se la di yo a Lemos, a Domingo Lemos, y se vendieron, y yo al año había, al año terminé de pagar el préstamo. Es más, gané dinero con el libro. Gané bastante dinero con el libro que ese no había sido la, el fin, ni muchísimo menos. Yo era, pues bueno, ya que tenía el libro, ah, por cierto, por cierto. Una vez que tuve el libro, no el libro en sí publicado, sino el texto, saqué un pasaje y me fui a Barcelona a visitar a Rizzoli Editores que publicaban libros de animales, de perros. Y entonces, ni corto ni perezoso, llegué yo allí a la editorial y pregunté por el director. Yo estaba muy acostumbrado a moverme eh, con empresas, porque como yo trabajé en el, en el mundo de los productos farmacéuticos, y claro, en Madrid ya, yo tenía que visitar hospitales, director, digo jefes de servicio, eh, en fin, estaba muy relacionado, yo tenía ya mucha práctica. Entonces yo ir a, a entrevistarme con el, el director del, del, no sé si ese era el director o el presidente, no sé, un director sería, eh, de Rizzo Editores, pues a mí no se me arrugaba nada. Entonces la secretaria me dijo, espere usted un ratito que está ahora ocupado, pero en cuanto tenga un momento lo recibe usted. Y entonces, eh, en un momento determinado, pues, eh, salió la secretaria y me dijo que si podía yo entregarle, porque yo le, le adelanté, ah, que qué quería, me dijo la secretaria, que yo le dije que le llevaba un libro sobre el perro de presa agrario, que si me podía recibir para hablar con él a ver qué, qué futuro podíamos. Y me dijo, bien, pues démelo, y yo se lo pasé al director. El director lo estuvo por, visto viendo, eh, estuvo un rato largo, Seguramente que estaría echándole una lecturita, ¿no? Entonces sale y me dice este señor que le parecía un libro muy interesante, pero que no era el tipo de libro que ellos publicaban. Que eran monografías sobre distintas razas de perros y tal igual, pero era otra cosa, ¿no? Distinta, ¿no? Y que ese se salía de su... Y que él no podía salirse porque él tenía otra gente detrás de él, por encima de él, dice pero de todas maneras procure publicarlo usted porque seguramente que le va a ir bien, va a tener éxito con el libro bueno pues me vine para acá un poco frío, ¿no? bueno pues, pues no hay, no, no, no. entonces fue cuando yo pedí el préstamo y busqué una, a ver no recuerdo quién me informó eh, para imprimir el libro y entonces pues eh, no recuerdo quién fue y, y me lo publicó Nueva Gráfica, el director murió hace ya muchos años eh, Nueva Gráfica Fotocomposición, Luis J. Hernández Borges y bueno, pues salió el libro Gracias a este libro se hizo, eh, ya que no había, bueno, se hizo, ya el, el, el reportaje del presa canario aquí en Canarias no, no fue posible. Bien, pero gracias a este libro me visitó un señor que dirigía una revista, él fue el creador de la revista Pitbulls and Fifteen Dogs en Italia el señor Moreno Buffa y la señora Roberta Albanesi Si no llega a ser por el libro, esta gente no hubiesen venido a Canarias no me hubiesen llamado, probablemente no hubiesen sabido de mí entonces, este matrimonio que dirigían esa revista, era una revista nueva, bimestral, se dirigieron al club, eso fue lo que a mí me contaron, eh, se dirigieron al club del español del perro de Presa Canario, llamaron por teléfono, pero no los recibieron, no los atendieron. Entonces, claro, mmm, ellos querían hacer algo. Y me llamaron a mí. Eh, tuve, los recibimos, Valeria Ricchini, Fuster Crespo, que es la madre de mis últimos hijos, de Manuel Junior y de Valeria. Y ella habla perfectamente italiano, francés, inglés eh, y el español, por supuesto. Entonces los recibimos. Me presentaron un número de la revista eh, pitbulls and Fifteen Dogs estuvimos charlando un buen rato me comentaron que no los habían recibido los del club y que entonces se habían dirigido a mí bien pues en la conversación yo estuve echando un vistazo a la revista y se me ocurrió que eso de Pitbulls and Fifteen Dogs que es Pitbulls y perros de pelea o perros de combate pues no era no me parecía el título más adecuado para la revista ¿Que ¿Por qué no le ponían por ejemplo perros de presa bueno que lo iban a pensar y luego ya nos despedimos y yo ya les dije que para el reportaje que contaran conmigo querían hacer un reportaje sobre el perro de Presa Canaria. Y, y yo les dije que tenían que ponerse en comunicación si querían hacer algo, no solamente eh, conmigo, sino, ya que estaban en Canarias, pues que se pusieran en comunicación con los del club, que buscaran la posibilidad, de, la forma de, de comunicarse con ellos. Y entonces también les hablé de Gran Canaria, porque eran las dos islas, eran las importantes, ¿no? Que trataran con distintas personas. Les di el número de teléfono de Clemente Rey Santana y que él los atendería allí. Bueno, total, que efectivamente eh, empezaron a moverse en Canarias y luego ya, pues ya les contaré porque este vídeo realmente va de Cirilo Leal Mújica y ya para otro vídeo hablaremos del reportaje de, de Italia el segundo reportaje perdón, el primer reportaje porque el otro se quedó abortado allí en las estanterías eh, Cirilo Leal al, al proponerme y al yo publicar el libro pues claro Me proyectó, porque en ningún momento a mí se me había ocurrido publicar un libro. Artículos, durante largos años, lo que se me ocurría relacionado con el perro de presa, sobre el perro de ganado majorero, publiqué también un extenso trabajo en el periódico El Día de entrega, por Entregas. Luego se publicó en la revista Todo, Todo Perros, que me habían nombrado colaborador. Eh, yo les dije que no cobraba nada. Entonces me dijeron que, bueno, que me pagaban con media página de publicidad. bien Y entonces en esa revista, Todo Perros también, publiqué eh, un extenso trabajo con fotografías sobre el podenco canario. Y, y después de dos viajes que hice a Lanzarote, digo perdón, al Hierro, para estudiar lo, el origen el, el, del perro enano o nano, como se les llama allí, eh, de esa raza reña que yo no tenía ni idea. Tenía idea. Entonces, bueno, pues haciendo estudio de campo allí, de la mano de un amigo herreño de allí, del mundo del caballo, que habíamos tenido relación con la cosa de los caballos, pues escribí también el, el, el trabajo sobre el poder conano del Hierro. Todo eso lo publicaba yo primero en el periódico El Día, porque fui muchos años colaborador del periódico El Día, y luego lo publiqué en, en la revista Todo Perros. Para que ustedes vean que ahí cogí yo carrerilla, me proyectó eh, y yo iba por la calle y me, me paraban para hablarme del libro y me llamaban por teléfono y venían aquí al centro eh, del extranjero. Recuerdo, perdón un momentito que les voy a enseñar un libro. vinieron dos señores de Francia para conocerme personalmente porque había llegado a sus manos el libro del perro de Presa Canario, su verdadero origen y estaban entusiasmados y como regalo me trajeron este libro Hecho por ellos un libro muy interesante, todo dibujos a plumilla, todos, un libro antológico. Esto es una joya. Me lo trajeron aquí y bueno, pues yo, muy agradecido, les regalé mi libro. Estuvimos charlando por medio de, de mi esposa Valeria, que hablaba perfectamente francés. Eso fue una gran cosa, porque esa es otra historia. Valeria Riquini Fuster, que estuvimos casados 20 años, que de perros no sabía nada. Era muy aficionada a los perros. Dicho, ahora voy a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. Valeria no tenía ni idea de perros, de raza, ni de caballo. Ella montaba caballo, yo la conocí montando aquí en el rodeo La Paja, y yo me acababa de separar y ella montaba un caballo que yo tenía prestado. Perdón que me quedé sin batería y hubo que conectarlo otra vez. Bueno, por pues lo que estaba hablando es de, de la proyección que me dio eh, el libro, luego ya el, el trabajo que se publicó en el periódico digo el, de Los Podencos, del perro de ganado Majorero, y todo eso cuando vinieron estos señores franceses Y ahora retomo el hilo de, de Valeria Fuster, mi, mi, es, mi ex esposa Nosotros nos separamos, pero no tiene nada que ver, nos llevamos bien Entonces, eh, Valeria eh, a lo largo de varios años Con su dominio de los idiomas Pues también colaboró de una forma extraordinaria eh, a la hora de hablar con personas como estos señores de Francia como lo, el señor Moreno Buffa y, y la señora Roberta Albanesi y con gente de habla inglesa que venían de Estados Unidos y de Alemania de, que no hablaban francés ni español pero sí que hablaban inglés o sea que a lo largo de los años Valeria también hizo una gran labor eh, o sea que de lo contrario, era, era mi voz, ¿eh? era mi traductora, diríamos. Y también se hizo una gran labor eh, con Estados Unidos en un momento bastante delicado con la gente de un club de allí que se, estaba afiliado al club de aquí, del Perro de Presa Canario. Eh, y Vía internet, pues entonces ella traducía mis artículos, los podía en internet, en respuesta, en fin, que fue una gran labor fue una gran labor, pero todo esto perdón un segundito que cierro la puerta si no hubiese habido el libro si no se hubiese publicado el libro hubiese sido otra cosa, no sabemos qué pero otra cosa, lo cierto es que eh, eso influyó muchísimo en la trayectoria de, del criadero de presas canarios y de Kennels, que se lo puso Valeria lo de Kennels, de cara, porque claro, criadero canino o eso de cara a los, a los angloparlantes, pues no había que ponerle Kennels, me dijo Valeria, ¿no? Y se le puso Kennels y Kennels ha seguido. Eh, pues todo eso. Eh, no solamente, o sea, hay que unirlo todo, ¿no? Es Manuel Curtó, Presa Canario, Presa Canario, Manuel Curtó, Irema Curtó, Kennels. Y en buena medida, la labor durante todos esos años que colaboró Valeria fue muy importante, ¿no? La proyección fue muy importante. Ella no aparecía, apenas nada, ¿no? No aparecía pero sí que estaba detrás de toda esa labor. Luego ya, pues, eh, mi hijo, mi hijo que se, se ha incorporado, eh, y ya Valeria no, porque nos separamos hace unos años, ya entonces ya empezó tomando, eh, esa, diríamos sustituyendo, pero además con, con aportando sus propias ideas, Manuel, y y haciendo también sus vídeos y haciendo un enorme trabajo que, que ya se está viendo eh, en todo el mundo lo que él está haciendo para, en, en, o sea, en beneficio del perro de presa canario y de su futuro. Entonces, estamos trabajando eh, al unísono y eso es, es muy importante. Bien, pues, Cirilo Leal, en estos días yo estuve pensando... Ah, fuimos, fuimos, eh, mi hijo y yo, a la librería Lemus de la Avenida de la Trinidad, porque hay dos librerías Lemus, la antigua, que está en la calle Heraclio Sánchez, al final, cerca de la universidad, y por encima, en la Avenida Trinidad, por encima mismo de, de la de abajo, en, arriba, está en la avenida, la librería Lemus también, eh, y fuimos allí... Eh, en la librería de abajo, a la, a la antigua Fuimos eh, a ver algo de libros Y entonces yo le estaba preguntando a un empleado allí de la librería Que resultó ser que él, él me conocía a mí de hace 30 años Porque yo iba con mucha frecuencia Y como además la distribución del libro El Presagrario lo hizo Lemus Que es una misma empresa Porque Paco Lemus que es el que está en esta librería, la antigua, es hermano de Domingo Lemus. Y Domingo Lemus y la esposa están en la misma área de Clos Sánchez, más allá, en una esquina, también una librería-papelería. Es decir, que ellos están dedicados eh, al, al libro, a, a cuestión relacionada con, con papelería y en fin, distribución y todo eso. Entonces... En lo que yo estaba hablando, preguntándole eh, a este empleado de Lemos algo, eh, entonces me, me dice mi hijo, me llama aparte y me dice: Mira, y era un, un cartel grande de un libro que tengo aquí. Todo esto estoy improvisando, ¿eh? todo esto lo estoy improvisando a medida que me viene a la cabeza. Este libro, Cirilo Leal, ¿lo ven ahí? Bien, entonces cuando veo el, veo el cartel y entonces le digo yo al empleado ¿Tienes el libro? Y dice, sí, sí, compre el libro y entonces le pregunté, porque yo hacía muchos años que no veía Cirilo leal, la última vez que lo vi fue en el, li... en el colegio en Uriana, donde mis hijos pequeños y los hijos de él iban allí. Y yo coincidí muy poco, me parece que dos veces. Y una vez, entrando yo en Uriana, y el colegio y él saliendo, nos saludamos y le dije, ¿te acuerdas que me dijiste que si del libro que lo... Digo, pues lo publiqué, dice, y ya lo sé Dice, ya lo leí, tengo dos, dos volúmenes Digo dos ejemplares nada Yo muy contento, él también, estuvimos charlando Pero después de eso he estado muchos años sin verlo Entonces el otro día en la librería Hace un mes o así, un mes y medio Entonces le pregunto yo a, al empleado Si sabía del número de teléfono y estuvo mirando y dice, no, yo no lo tengo. Pero toma el, número, el nombre del señor de la editorial que le ha publicado el libro y el número de teléfono y lo llamas. ¿Bien? Y así lo hicimos. Luego fuimos más abajo a una librería de libros de segunda mano que yo no había visitado nunca. Y, y allí compramos eh, cuatro, cinco, seis libros muy interesantes que por ejemplo la biografía de, de Teodorescu me alegré mucho de, de ver esa biografía ahí de Alejandro Teodorescu digo perdón, eh, Sioranescu eh, porque Teodorescu es otra señora entonces eh, esa biografía eh, la estoy leyendo y me quedo pasmado de la familia de la que procede este señor Sironesco de, de, de Rumanía de una familia de siete hijos el, los padres licenciados en y él eh, toda la, todos los siete hermanos de la época de la URSS ¿eh? Eh, con, un, con unas licenciaturas con unos doctorados en distintas especialidades que yo que soy, como se dice aquí en Canarias un maguito del campo leridano pues la verdad es que cuando yo veo esas, esas mentes, ¿no? con esa trayectoria desde niños, pues me, me entra una envidia sana, una envidia sana, porque yo a lo largo de todos mis años, pues me he tenido que defender básicamente, que no me lamento por eso, pero por lecturas, por lecturas, que siempre he sido muy lector, pero es que estas personas... Eh, aparte de sus capacidades eh, han, han, han vivido la posibilidad de, de entrar en el mundo de la cultura desde muy pequeños y, y han sabido aprovecharlo Bien, entonces Cirilo Leal otra vez Entonces he hablado con Cirilo Leal hace unos cuantos días, hace un mes, un mes y poco y para decirle, en fin, de vernos, ¿no? Le conté que había visto su libro, que tal, y que... En fin, para vernos. Y me dijo, mira, estoy viajando ahora a La Gomera. Pero en cuanto regrese, el mes que viene, eso era el mes de julio, agosto, agosto. Dice, para el mes que viene, yo te llamo, te visito, y charlamos y tal. Y yo ya hablé con él, un poquito así por encima de lo que yo pretendía y le, le mencioné también a ver qué posibilidad había de una reunión con, con don Antonio Tejera Gaspar, arqueólogo, para relacionarme también con un arqueólogo de Gran Canaria, del cual vi yo eh, una, una, una entrevista que le hacen en La Palma hablando de los... De los eh, de la escritura aborigen allí en de los, ya vémosle, petroglifos o grafismos de La Palma y ahí menciona este señor, este arqueólogo de La Palma de que los, los aborígenes de La Palma habían introducido el gato y el perro en la, palma, en la Palma y yo no tenía noticias porque cuando yo hablé con don Luis de Augusto en el museo eh, él me dijo que donde únicamente habían encontrado perros y que lo, lo, eso lo, lo, lo certificaban, diríamos, el Le Canarien, por ejemplo, y Alonso de le Canarien con respeto a Gran Canaria y, y Alonso de Espinosa aquí en Tenerife, eh, de los perros de los aborígenes, que en la matanza se comían a los, porque claro, estaban abandonados, muertos de hambre, se comían a los cadáveres que ya estaban por allí regados por el campo. No es que estuviera regado, pero que quedaban allí cadáver, cadáveres y tal. Y entonces, bueno, pues, este señor dice que ya el gato y el perro, y entonces yo tengo in, mucho interés porque en mi libro y en mis trabajos he eh, hecho constar de que solamente había perros, pequeños además, que la arqueología eso sí que lo, o sea, lo ha comprobado y está en los museos tanto de Gran Canaria como de Tenerife pero es pequeñitos, de un palmo en alto, dice Alonso de Espinosa entonces eh, vamos a ver y Cirulial eh, me dijo y espero que me llamen estos días si no lo llamaré yo para ponernos de acuerdo porque quiero seguir y de la mano de él porque él está muy relacionado con editores él está muy relacionado con la literatura y la historia y la arqueología de, de Canarias, de Tenerife sobre todo. Tienen una gran amistad, por cierto, que le ha hecho el prólogo Antonio Tejera Gaspar, o la presentación, perdón, del libro. Eh, aquí... Bueno, por ahí, por ahí está, ¿Eh? don Antonio Tejera Gaspar, y eso es para mí muy importante, porque si alguien sabe, si alguien sabe de lo que, de lo que había eh, en las islas antes de la conquista, me refiero yo, esto, hallazgos arqueológicos y todo eso son los arqueólogos luego entre ellos hay sus diferencias y de los historiadores cuando hablan por ejemplo que si la, la, la, la, la, la población canaria llegó aquí a Canarias o los trajeron y si fue en distintas épocas y de dónde y que si del sur de la península ibérica que si del norte de África que si de la zona bueno, todo eso está en debate constantemente, se ha escrito mucho y realmente que no se ponen de acuerdo porque es prácticamente imposible en nuestros días. Luego ya con respecto a los estudios genéticos, eh, primero el carbono 14 y ahora ya con respecto a los estudios genéticos, también hay mucho debate, porque claro, hacer un estudio genético de la población de las islas, en un porcentaje de ciudadanos del norte, del sur, del este, del oeste, de Tenerife, de Gran Canaria, de los cuatro puntos cardinales, para ver dónde había más y dónde había menos, eh, lo mismo que en La Palma, lo mismo que en La Gomera, que es de donde al parecer más aborígenes quedaron, que después se fueron mestizando y ya, bueno, ya lo que se llama aborígenes en Canarias no hay, pero sí que hay mmm, islas donde se, mantiene, se conserva más, el gen mezclado con lo que vino de fuera. Bien, entonces, bueno, pues fíjense lo del libro gracias a Cirilo Real, lo repito. Si no, todo hubiese sido distinto. Y ya hablaremos, por ejemplo, del, del segundo reportaje que se hizo en Canarias, porque el primero, el primero que salió fue el de Italia, pero el segundo se hizo en Canarias, que vinieron a dar conmigo, lo contaré en otro vídeo, para ver la posibilidad y contaré cómo fue que llegaron a mí. Pues nada, lo dejamos así, ya les contaré algo de, de Cirilo Leal cuando me reencuentre con él y a ver cuáles serán los acontecimientos que seguirán sucediendo a partir de entonces, porque me da la impresión, mi intuición, y la intuición juega un papel importantísimo en las personas, pero la intuición no es una cosa ciega, la intuición eh, está condicionada en buena medida con las vivencias del individuo y de lo que atisba que puede ser ese mañana y aquí yo, eh, intuyo de que cuando nos reunamos, eh, Cirilo Leal, eh, y luego ya veremos qué más, pues vamos a hacer cosas importantes eh, con respecto a lo que tiene que ver con los perros de la prehistoria, seguramente, de la prehistoria y de la historia, porque tienen que aparecer más cosas, más documentos. Así que nada más por hoy. Un cordial saludo. Eh, muchas gracias, eh, pongan un perro de presa canario de selección en sus vidas que no les va a pesar.